Vale, importancia del criterio propio, sobre todo en el momento actual, según tu propio criterio, valga la redundancia. Vale, pues mira, justamente ahora estaba, me estaba bailando la mente en ese punto. El criterio propio es lo que podríamos poner bajo el nombre de soberanía personal. Es decir, una persona adulta es aquella que tiene confianza en sí mismo, que es capaz de desenvolverse en la vida sintiendo que tiene todas las cualidades para resolver cualquier problema que aparezca, no que sepa resolver cualquier problema, sino que puede contarlos y puede resolverlos con el tiempo que sea necesario. ¿Bien? Luego confía en ella. A esa persona cuando le viene alguien de fuera contando sus batallas y cómo resolver los problemas, lo primero que va a decir es, espera, yo Voy a analizar el problema, yo voy a darme cuenta de cómo es y yo voy a intentar resolverlo primero, desde mi enfoque, porque mi experiencia aporta una serie de datos que en la tuya no sé cómo son, porque yo no he vivido tu vida. Bien. Entonces, cuando funcionas de esa manera, tú tienes la soberanía sobre ti, tú eres el tope de referencia. Y por lo tanto, bien, recibes información, pero la información no te condiciona. Tú la analizas críticamente y encuentras lo que te puede funcionar, lo que te sirve o lo que no. Y ese es el punto clave en el que estamos ahora. Estamos saliendo de todo ese estado de infantilismo en el que hemos vivido, en el que nuestra educación no nos deja llegar a ser adultos, porque siempre que aparece algún problema en nuestra vida rápidamente estamos en esa sensación de ay, ¿y cómo será esto? ¿y cómo lo haré? y papá, mamá, venid y ayudadme a hacerlo ¿Bien? ese es el punto en el que estamos ahora estamos recuperando ese estado de ser adulto y ser soberano de mí mismo y claro, vamos a choquear con todo porque todo está montado para mantenerte en eh, ese estado de infantilidad. Todo te lo explican desde fuera. Te explican cómo debes tratar tu salud, cómo debes generar tu economía, eh, qué cosas son las buenas y qué cosas son las malas, cómo organizarte socialmente, cómo, cómo es el mundo que, que hay más allá. Todo eso te lo dan hecho. No te dejan pensarlo por ti mismo o por tu experiencia. ¿Eh? Y es el gran paso. Porque claro. cuando salgas de ahí... De verdad se queda un montón de gente. Y si, si tu sensación de seguridad era estar con el grupo, cuando te salgas fuera, una de dos. O el grupo estaba equivocado. Pues, uh, estoy equivocado. Así nunca que estamos no, ahora no, mismo. Sí, sí, estamos, estamos chungos. Nunca, nunca prefieres que el grupo esté equivocado, yo creo. Nadie, nadie va a preferir que el grupo esté equivocado. O sea, si se para a pensarlo. Eh, porque las consecuencias no, no van a molar, pero claro, cuando te das cuenta de que realmente está equivocado el grupo, pues es cuando tienes que actuar en, en consecuencia, ¿no? Eh, el, el gran paso este que decías, claro, tener nuestro propio criterio, imagínate. O sea, yo me doy cuenta de lo que no conozco y si tengo mi propio criterio y tengo que ser escéptico de verdad y experimentarlo por mi propio, para creer, porque es que encima eso es la realidad, porque a lo mejor la, la realidad puede coexistir en el que a ti te haga afecta una cosa y a mí no me haga una cosa. Entonces, por eso sirve el criterio propio, ¿no? Eh, sí. Pero claro, entonces yo puedo tomar unas direcciones, puedo hacer unos actos, puedo decir unas palabras o... o que, que pueden distinguirse de tal forma a las tuyas, que entonces este gran paso va ligado de un aprender a no juzgar. No juzgar en el mal sentido. Porque sí. si no... Sí, sí, va ligadísimo A aprender A que la realidad es diferente Para cada uno Y ya está Qué bueno A ver, eh, cuando tú no tienes confianza En ti mismo, es como que Necesitas la seguridad De que todo, todo lo que hay A tu alrededor lo entiendes Bien. Y necesitas Que los demás funcionen De una manera muy clara y muy definida y que no haya cambios porque una vez lo entiendes entonces ya sabes por dónde vienen los peligros y cómo afrontarlos ¿Bien? entonces todos tenemos que pensar igual o por lo menos de manera muy dif no muy diferente o de una manera que yo pueda entender porque si no puedo entenderlo entonces viene la inseguridad y qué va a pasar cuando ocurra esto cómo va a reaccionar esta persona voy a estar en peligro bien y a partir de ahí vives en un mundo de inseguridad absoluta, de miedos, todos. Por tanto, no puedo aceptar a nadie que no sea igual a mí. Igual, no similar, igual. Cuanto mayor sea mi miedo, más necesito que sea igual. O ya no igual a mí, sino igual a un ideal. Porque yo sé que no soy perfecto. Entonces yo en mí mismo tampoco confío. Necesito que seas casi la encarnación de una perfección. Y llegamos por ejemplo, a vivir una vida que es imposible. Es imposible vivir. Y todo debido a, a, a ese miedo, a esa falta de confianza en que yo soy capaz de enfrentar lo que ocurre a mi alrededor. ¿Y por qué no la tengo? Porque no me, ha, no me han permitido experimentar y equivocarme y decirme, oye, es que para crecer la tienes que cagar. Porque cuando te enfrentas a algo nuevo no sabes cómo se soluciona. Por eso es nuevo. Y por lo tanto, la tienes que cagar. Sí o sí. Y me acuerdo ahora de un ejemplo que, que leía el otro día. De, de, de las inteligencias artificiales. Que decían, si alguien se pusiese a resolver las cosas al azar, dirían que está loco. Pero si pones a resolver las cosas al azar y pones un maquinón tremendo Hacer eso es una inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial lo que busca es encontrar todas las posibilidades y se queda con la mejor. Pero la caga dos mil veces. Bien. Y entonces a nosotros nos dicen, no, no, es que tú, es que tú a la primera. Entonces, claro, ahí sí que vives en un mundo absurdo. Lo que tú tienes que aprender es, tú puedes con todo, pero dentro de ese poder está el cagarla muchas veces. Y volver a levantarte y arreglar lo que has visto que no funciona. Y al final llegues a conseguirlo. entonces perderle el miedo a equivocarse. De primeras, de primeras. Eh, fíjate, bastante ligado está también esta. Eh, buscar respuestas afuera en vez de adentro.